Se juntaban un americano, un empresario americano y un japonés. Y el americano, ¿cómo era? El japonés, cuando le hablaba al americano, se acercaba. Porque en Japón están muy acostumbrados a hablar medianamente cerca. Por su cultura, quizás por los espacios, no sé. Pero entonces el, el americano se sentía como invadido en su espacio, entonces se retiraba un poquito para atrás. Y entonces el japonés, como se sentía más cómodo hablando cerca, entonces se acercaba un poquito. Y mientras seguían hablando, entonces, disimuladamente, el americano se retiraba un poquito para atrás. Y resulta que pasaron las conversaciones paseándose por toda la habitación. <risa> Muy despacito, con mucha educación, pero iban como corriéndose, ¿viste?